En el programa anterior, cuando hicimos la segunda de nuestras visitas a los cultivos de temporada exterior, fuimos testigos como uno de los ejemplares presentaban ataques de araña roja y otros del hongo oídeo. Hoy visitamos un cultivo de exterior que ya vimos en la temporada anterior, solo que en esta ocasión ha sido el canabicultor el que nos ha llamado puesto que tiene un pequeño problema tanto con la araña roja como con el oídeo como vemos que año tras año se está repitiendo el problema con el hongo del oidio, vamos a probar un fungicida biológico a ver qué tal responde ante este agente patógeno. Pero antes vamos a analizar un poco más profundamente este cultivo mariano. En este huerto se están cultivando 14 ejemplares de 7 variedades distintas. Ejemplares como la Critical, Northern Light, White Widow, Black Domina, Scan Cheese, Cali Mist o la Amnesia Haze. Como veis, todo un cóctel de matices y sabores con lo que poder disfrutar a lo largo del año de una variada despensa canábica. Para favorecer el mimetismo, las plantas están cultivando entre hortalizas. Las matas de tomateras, de pepinos y de judías ayudan a impedir que las plantas sean vistas desde el exterior. Si observamos las tomateras, vemos cómo padecen un severo ataque de araña roja. Dada la proximidad de las matas, era de esperar que acabara saltando la plaga y contaminando el cultivo, teniendo que obligar a realizar tratamientos combativos. Cuando se cultiva en exterior, junto a otro tipo de cultivos, es conveniente mantener un estado sanitario óptimo del entorno, para evitar precisamente lo que ha pasado ahora, que la plaga salte a nuestras plantas el agricultor de este cultivo es un gran amante de los equinos y junto a las plantas están las cuadras. Si no se toman las medidas necesarias pueden acarrearse serios problemas. En esta zona en la que me hallo los ejemplares son menos voluminosos y hay algunos que incluso están plantados desde hace poco. Esto es consecuencia a la intromisión que sufrió este cultivo, esta pequeña parte, por parte de uno de los caballos. El descuido de dejarse la puerta abierta de las cuadras conllevó a que el caballo se introdujera en esta parte del cultivo y este ejemplar de Widow que tengo detrás de mí sufrió un fuerte ataque, a pesar de ello el canavicultor ha sabido reestructurar nuevamente la planta. No hay que pensar mucho para adivinar que la materia orgánica utilizada en este cultivo procede del estiércol de los caballos y de las cuadras. Conforme se limpian las cuadras se deposita en esta pila de compost para que arranque el compostaje y así obtener materia humificada de buena calidad conveniente utilizar el compost que está en la parte inferior del montón, puesto que es la primera en terminar todo el proceso de humificación. La materia orgánica, si se utiliza en fresco, puede suponer un peligro que nos conlleve a sobrefertilizaciones letales. Las plantas que están a pleno sol forman una mayor ramificación, lo que conlleva a una estructura mucho más compacta, dando esa sensación de frondosidad. Podemos observar cómo esa frondosidad lo que hace es impedir que la luz pueda pasar a través de ella. En cambio, las plantas que se cultivan a media sombra, como este ejemplar que tengo junto a mí, crecen de una forma más estilizada y menos compacta y densa. La falta de luminosidad causa que haya una mayor distancia internodal. Esto da origen a plantas menos ramificadas y menos pobladas. Este canadicultor, para impedir un excesivo crecimiento vertical y favorecer así un crecimiento más horizontal, lo que hace es doblar el tallo y guiarlo lo más horizontal al suelo que puede. Así lo que se favorece es que las ramas crezcan por igual. Si en las plantas que estaban en el sol junto a las tomateras el problema era la araña roja, en estos ejemplares sombríos el problema es un ataque del hongo oidio. El ataque del hongo oidio se manifiesta en las hojas que adquieren un tono blanco debido al micelio que crece sobre ellas. El micelio forma una fina capa blanquinosa sobre las hojas y en ataques muy agudos incluso sobre el tallo de los cogollos. Hay que tener en cuenta que consumir hierba que esté contaminada por un hongo puede ser perjudicial, incluso muy peligroso para la salud de personas que padezcan patologías pulmonares, incluso aquellas que tengan las defensas bajas. No obstante, hay que tener en cuenta que en el aire de nuestra atmósfera hay millones de esporas de este y otros hongos que están pulgando por vecinos. Nuestro organismo está preparado para repelerlas, pero no por ello debemos de poner en riesgo nuestra salud consumiendo hierba que esté contaminada por un hongo. Dado el ataque de oídio que presentan las plantas, hemos aconsejado el uso de fungitotal agrobeta. Por ello, volveremos durante las tres semanas que va a durar el tratamiento que se realice a este agente patógeno. Fungitotal agrobeta es un fungicida efectivo contra un amplio abanico de hongos patógenos, como en este caso el oídio, pero que también ayuda contra la botitis o mildiu, entre otros. El mecanismo de acción de este producto se basa en el incremento de la formación de fitoalexinas, que son unas defensas naturales de las plantas al tiempo de crear una delgada película protectora sobre los tejidos epidérmicos de las plantas. Contiene extractos vegetales que son capaces de romper la membrana del hongo mediante reacciones de oxidación, permaneciendo en el cultivo más de una semana después de ser aplicado el producto. Siguiendo las indicaciones del fabricante, se han aplicado tres tratamientos al atardecer, uno por semana, a dosis de 3 ml por litro de agua. Los tratamientos han sido aplicados por vía foliar, mojando abundantemente la planta tanto tallos como hojas. A las tres semanas podemos ver cómo el producto ha trabajado intensamente hasta casi desaparecer la plaga por completo. Le aconsejamos a este canavicultor que realice un tratamiento más combativo y a continuación pase a realizar tratamientos preventivos para mantener a raya la plaga. En este programa hemos visto cómo poder combatir una plaga tan engorrosa como es la del oidio. Y así, iniciando la fase de floración, dejamos a este cultivo una vez salvado el problema con el oidio. No os perdáis el próximo programa. ¡Nos vemos!